A todos y todas, bienvenidos y bienvenidas al taller El Árbol. Este taller tiene como objetivo reconocer características personales y emociones en relación a las proyecciones postsecundarias, es decir, a tus proyecciones frente a la salida de la enseñanza media. Para construir este árbol deberás proyectar distintas situaciones a partir del tronco, la raíz y la copa del mismo. Por ejemplo, en el tronco deberás describir la situación actual respecto a tu proyección al salir de la enseñanza media, es decir, cuáles son tus sentimientos, tus interrogantes y tus motivaciones. En las raíces deberás mencionar el origen de esos sentimientos, de esas emociones que estás experimentando frente a tu salida de la enseñanza media. Finalmente, en la copa del árbol deberás proyectar tus metas, tus sueños, y qué acciones deberás realizar para poder cumplir con esto. Te invitamos entonces a reflexionar y pensar en tu salida de la enseñanza media y construir tu propio árbol. Te dejamos un cariñoso saludo.